Desde el proyecto Interfacultades, entrevistas en webinar, tenemos la oportunidad de entrevistar junto con Gabriel Weidman a el contador Arnoleto, un profesional de gran trayectoria quien ha sido presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas y que además hoy también es miembro del cuerpo docente de la maestría en contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas. Así que quería darle la bienvenida, agradecerle su generosidad y aprovecho también a dejarle la primera pregunta que tiene que ver con lo siguiente. Desde su visión, ¿cómo considera que está atravesando la profesión esta etapa de la pandemia? Bueno Magalí, muy buenas tardes, muy agradecido con la universidad por la convocatoria. Para mí siempre es un gusto acompañar a la universidad y al Consejo de Ciencias Económicas de la provincia de Entre Ríos que siempre Trabajan desde hace muchos años juntos, cosa que me da un enorme orgullo como alguien que es dirigente de la profesión y he tenido el gusto de visitarlos en, en ese carácter, además del carácter docente. La, la profesión en ciencias económicas en general y los contadores públicos en particular, en esta época de pandemia y cuarentena, demostraron ser profesiones esenciales, sin pretender ponernos a la altura de los médicos, para que pudiera continuar funcionando la economía y el Estado recaudando impuestos y, y los bancos con la información necesaria para asistir a las empresas y cada persona liquidando sus propios eh, tributos eh, y los salarios de los trabajadores en todo este tiempo, requirió que nuestra profesión esté trabajando. En la mayoría de los casos, desde las casas, cuando estábamos en, una, en un aislamiento absoluto, en algunos casos con alguna flexibilidad. Así que te podría decir que fue una de las profesiones que más tuvo que adaptarse a modificar su modo de, de, de trabajar. Si bien ya hace años veníamos trabajando en un concepto de, de que trabajábamos o podíamos trabajar desde otros lugares geográficos que no fuera la propia oficina, la cuarentena aceleró el proceso de cambio tecnológico, el proceso de adaptar a un concepto que planteamos siempre de que las que viajan son las ideas y no las personas. Las personas podían no transportarse y, sin embargo, el conocimiento eh, debió eh, continuar transportándose. Entonces, eh, en algunos casos nos, nos vimos en aprietos porque no todos nuestros equipos de trabajo en los estudios contables estaban preparados para trabajar desde su casa, desde cuestiones de conectividad eh, de internet, hasta cuestiones de equipamiento o de bases de datos y acceso por escritorio remoto a las distintas computadoras, generó algún desafío en cuanto a, a cómo asegurar esa conectividad. Pero hemos podido desarrollar la, la profesión con éxito, inclusive en áreas que son súper complejas como la de auditoría, que requiere para alguno de los procedimientos una presencia física en las empresas y que en muchos casos eh, tuvimos que reemplazar los procedimientos tradicionales de auditoría como tomas de inventario por otros procedimientos al no poder eh, concurrir a las empresas en forma eh, presencial. Esto obligó a, a reinventarnos, que es otro concepto sobre el que trabajamos mucho, en cuáles de estas tareas le agregaban valor al cliente en el momento de la pandemia o de la cuarentena. Tuvimos que aprender eh, herramientas de ATP o, o de apoyos eh, del Estado para las liquidaciones laborales. Hubo meses que tuvimos que hacer cuatro liquidaciones laborales distintas porque iban cambiando sobre la marcha. Así que eh, considero que la profesión estuvo a la altura de las circunstancias adaptándonos a, a todos los cambios que esto requirió, Magali. Perfecto. Y en relación justamente a esta temática de las nuevas tecnologías, ¿Se podría hacer una proyección del ejercicio profesional en una etapa de post -pandemia en relación a estas temáticas de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial? ¿Podría hacernos una proyección en relación a estas temáticas y la post -pandemia? Sí, sí. Sí, sin duda. En, en nuestra profesión, el elemento clave se llama factura electrónica. A partir del momento que alguien generó una factura electrónica, la contabilidad podría nacer ya registrada desde esa transacción. Y no solamente la transacción en la contabilidad del vendedor, sino también registrada en la contabilidad del comprador de esa mercadería. Eh, entonces, eso, los sistemas de inteligencia artificial, los sistemas de blockchain, uno conoce blockchain por las criptomonedas, pero en realidad blockchain o cadena de bloques se puede utilizar también para sistemas contables en donde, eh, la contabilidad pasa a estar construida en lugar de una serie de asientos contables reflejados en la contabilidad de la propia compañía, sino una suma de registros contables que van surgiendo. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene que una empresa haga el asiento de gastos y comisiones bancarias cuando eso puede surgir de la propia contabilidad del banco? Y el asiento de compras de insumos va a surgir del propio asiento de ventas de la empresa vendedora. Esto hace que todo lo que implique la contabilidad transaccional, operaciones de compra, venta, liquidaciones y pagos de tributos, transacciones bancarias, pueda llegar a la contabilidad de un modo mucho más inteligente. Y lo cual ayuda a que el contador pueda concentrarse exclusivamente en las cuestiones de devengamiento y de agregado de valor. Con lo que vamos a lograr con informes, informes contables con una mayor velocidad, que muchas veces es una crítica de nuestros clientes, que la información contable por todos los procesos y el tiempo que demanda su confección demora mucho tiempo en llegar. Muchos creen o algunos creen que esto va a quitar volumen de trabajo a la profesión. Yo creo que vamos a pasar a una ocupación de trabajo mucho más inteligente. Así como a nadie se le ocurriría hoy por hoy hacer una liquidación de sueldos a mano, sino que hay sistemas de, de liquidación y que todos los utilizamos, eh, dentro de un tiempo a nadie se le debería ocurrir armar una contabilidad a mano, sino con el uso de herramientas informáticas que por supuesto ayudan y acortan el tiempo eh, muchísimo. A pesar de que siempre nos vamos a quejar de los organismos fiscales, liquidar impuestos en la década del 80 o del 90 era llenar una cantidad interminable de planillas que hoy se reemplazaron con información mucho más ágil de carga. Así que Magalí, sin duda, que la inteligencia... Y no solamente en los procesos tradicionales contables, sino también la inteligencia de, de negocios. Cómo revisar eh, en procesos de auditoría clientes que compran cantidades inusuales o en fechas inusuales. Va a llevar a que las técnicas de auditoría que históricamente han sido por muestreo, poder hacer análisis poblacionales detectando los outliers, los casos aislados, que muchas veces en estadística los enseñamos. Y cuando llegue el momento de aplicarlos, pasamos a cuestiones muestrales. Hoy vamos a poder ir a, a herramientas, mucho más ricas, mucho más útiles y de mucho más criterio y menos dedicación operativa de tiempo, ¿no? Considera que esta situación puede generar desventajas para aquellos entes que no se puedan adaptar a estos cambios, quizás algunos entes pequeños o entes sin fines de lucro. No, yo no creo que vaya a ser una segmentación por tamaño, porque en realidad hay eh, software contables en la nube para pequeños, muchos de estos son gratuitos. O sea que la segmentación, yo no creo que sea por volumen, va a ser, más que nada, en mi visión, por una cuestión de velocidad de adaptación a cambios. ¿eh? Estamos en épocas que creo yo que no es un tema de chicos contra grandes, sino rápidos contra lentos. El que sea lento o tenga procesos demasiado burocráticos, hasta cambiar esos procedimientos, seguramente la va a pasar mal. ¿Por qué? Porque muchos procedimientos tradicionales están basados en el papel, en los controles, en la cantidad de copias y demás. Y pasar a un sistema más moderno de contabilización y de administración de los negocios puede ser complejo. Sí, hay un detalle de lo que vos preguntás, Magali, que puede tener que ver con la carencia de conectividad. Todo lo que nosotros estamos hablando requiere para poder llevarse adelante una conectividad de internet y una velocidad tal que sin duda, si alguien está en una zona rural y que un poco es uno de los grandes problemas en la vastedad de nuestro país y de vuestra provincia, que muchas veces no se logra la conectividad necesaria en los lugares para poder llevar contabilidades en zonas rurales o inclusive en zonas urbanas que tienen eh, bajo nivel de conectividad. Ese sí va a ser un problema y no una cuestión de tamaño a mi entender, Magalí. Y en relación a la misma teoría contable, ¿toda esta situación de pandemia podría llevarnos también a repensar algún aspecto de la misma? No, no sé si son cambios por la, la pandemia, sino que seguramente la pandemia ha, ha llevado a que uno repiense que es valioso y que no lo es. ¿Mm? Y un poco ese va a ser el, el, el cambio de criterio. Lo, lo, lo primero que, que tuvimos que aplicar en auditoría, en muchos casos con operaciones comerciales absolutamente paralizadas en nuestros clientes por cuarentena, en algunos casos se puso en riesgo un concepto fundamental de la contabilidad que es el principio de empresa en marcha. Eh, si en el análisis de los procesos de auditoría para poder emitir un dictamen de auditoría eh, tenemos que opinar sobre la continuidad del negocio, en algunos casos eh, tuvimos que revisar ese concepto porque el concepto de empresa en marcha se puso en duda. ¿Cómo puedo asegurar la continuidad de una empresa en marcha en un sector que hace siete meses que está cerrado y que no se le admite la, la, la apertura comercial? Eh, y en lo que es valioso y lo que no lo es, eh, hay algo que las tendencias modernas van llevando a que ya no sean tan valiosas las máquinas en sí mismos, sino la capacidad que esas máquinas tienen de generar utilidades. Eh, si no tengo volumen de trabajo por darle, la máquina no tiene valor en sí mismo. La máquina vale en tanto y en cuanto me ayude a generar un flujo de fondos. Eh, y el concepto del capital humano es un concepto en donde en la profesión de contadores estamos en deuda. Eh, hace un par de años atrás en el Congreso Mundial de Contabilidad en Australia, eh, un expositor que era de Pakistán, Hizo el planteo, ustedes los contadores no entienden nada sobre recursos humanos. Y quedamos todos sorprendidos. Y él explicó su concepto. Y dijo, cuando ustedes compran una silla, para ustedes los contadores esa silla es valiosa. La cargan como un activo, un activo fijo, le asignan vida útil, le ponen un número de inventario. Y cuando ustedes contratan una persona para sentarse arriba de la silla, a esa persona la consideran un gasto. Y, y algo que nuestra profesión de algún modo tiene que encontrarle la vuelta para modificar el modo de registrar es que no puede ser valiosa la silla y ser un gasto la persona que la ocupa, cuando lo que realmente agrega valor en esta cuarta revolución industrial o la revolución del conocimiento tiene que ver con la persona que la ocupa y no la silla en sí misma. Y la pandemia, que encima la pospandemia puede llevar a que las oficinas tal como las conocíamos no existan más, y los equipos de trabajo trabajen cada uno desde, desde su casa, desde un campo, desde cualquier lugar en el mundo, en equipos integrados eh, dispersos geográficamente, lo valioso no va a ser la silla, lo valioso va a ser la persona y el conocimiento que esta aplique. Así que eso sí creo, Magalí, que va a cambiar en la, en la pandemia. No sé si los conceptos fundamentales de la contabilidad, pero sí la percepción de qué es valioso y qué no, va a tener que ser modificado, el principio de empresa en marcha se ha visto en duda y eso también ha, ha requerido eh, readaptarnos y para los trabajadores en general, me parece que la permanencia histórica en un empleo, eso empieza a estar en duda, pero ya no por motivo de pandemia, sino por motivo de los cambios en la dinámica de la economía. Eh, los empleos van a ser mucho más eh, líquidos, más inestables se van a ir formando equipos de trabajo para resolver un problema y se van a desarmar y van a pasar a formarse otros equipos. El hecho de trabajar para un mismo empleador durante toda una carrera profesional es un concepto que está cada vez más en duda y cada vez menos en, en, en la lógica de una aplicación a largo plazo. ¿no? Y en relación a esto de ver que es valioso, ¿podría decirse que la contabilidad social va a pasar a tener mayor trascendencia como segmento? Sí, sí, sí. Hace, hace años que los que hacemos contabilidad y los que hacemos dirigencia profesional entendemos que el balance económico-financiero ya no alcanza solo y que hacen falta medir otras perspectivas. Los economistas a otras perspectivas le llaman externalidades. ¿Cuáles son los impactos positivos y negativos que un ente genera en el medio ambiente donde está? Eh, y nosotros hemos encontrado una herramienta, los profesionales en ciencias económicas en general, porque esta es interdisciplinaria, que le llamamos balance social. Una de las líneas de pensamiento a nivel mundial es que el balance social se integre junto con el balance económico financiero y conforme en un reporte integrado. Hay una línea de pensamiento en América Latina que nace en Colombia que le llaman contabilidad tridimensional, pensando que los nuevos reportes contables tienen que reflejar eh, no solamente la perspectiva económica, sino también la perspectiva social y la perspectiva ambiental. Entonces, estas tres dimensiones de la contabilidad van a hacer que los informes contables sean más amplios que los que conocemos específicamente. Y, fíjate, volviendo a un concepto vinculado con los recursos humanos, eh, la motivación de una persona para trabajar en una empresa ya no va a ser solamente lo económico, va a tener que ver con una cuestión de calidad de vida. Cuando alguien se acostumbró a estar desde su casa acompañando a sus hijos en algunas actividades, probablemente no quiera volver a estar cinco días de la semana o seis días fuera de su casa X cantidad de horas. Y eso va a llevar a replantearse. Pero creemos que la contabilidad a nivel mundial y también basado en los objetivos de desarrollo sostenible que planteó Naciones Unidas, entre otros el de producción y consumo responsable, nos tiene que llevar a que la contabilidad tome con otra responsabilidad ciertos factores. Eh, como ser los ambientales, como ser los sociales, sin, sin ideologías en esto, porque también puede ocurrir y he visto y, y he participado de, de conferencias en donde hay una visión ideológica en contra de toda actividad humana eh, y los que entendemos que toda actividad humana genera contaminación, eh, tampoco la solución es no generar más actividad humana, porque hay 7.000 millones de personas en el mundo y esas personas tienen que alimentarse, tienen que vivir, tienen que vestirse. Entonces, no ir a un fundamentalismo del terminar con la actividad humana, eh, y me refiero tanto a fertilizantes y agroquímicos en el campo, me refiero a la polución de los combustibles que se consumen en el transporte o en la generación de energía, podemos ir a producciones más responsables, a un mejor manejo de residuos. Y eso la contabilidad lo tiene que empezar a medir con objetividad, sin fundamentalismo, pero sin medir variables objetivamente para ver de qué modo las externalidades positivas que genera un ente en el medio en que se mueve sean mayores que las externalidades negativas. Es un tema que merecería profundizarse mucho más incluso eh, hasta permitir el intercambio de distintas opiniones, pero que al mismo tiempo... Vuelve a esto que mencionábamos al principio, a la necesidad de reinventarnos y a la vez de contribuir a que se reinventen estas actividades. Y en este sentido pienso que vamos a requerir mayor trabajo interdisciplinario y mayor interconexión seguramente entre distintos act sectores, actores, que pudieran contribuir a este cambio. Sí, sí, sin duda. Cuando, cuando allá por la década del 70 se generaron las las leyes de ejercicio profesional, en ese momento el conocimiento estaba muy compartimentado. Había como un corralito, un corral para cada profesión, con incumbencias muy rígidas, muy exclusivas. Hoy el, el conocimiento requiere una interdisciplinariedad. Las actividades reservadas, exclusivas de cada profesión, eh, son cada vez más limitadas y son cada vez más los ámbitos que son comunes a distintas profesiones. Y esto es un desafío no solamente para el ejercicio profesional, sino en el, los procesos de formación de profesionales. el Qué contenido enseñar, cuánto énfasis poner en alguna actividad y en alguna capacitación y en algún conocimiento que va a quedar obsoleto aún antes que termine el alumno de cursar la carrera. ¿no? Esto es un desafío desde autoridades universitarias, profesores, estudiantes, hasta los profesionales graduados y las instituciones de de, que, que velan por el ejercicio profesional como los consejos y colegios, lógicamente para todos nosotros esto es un desafío de aquí en el futuro, Magalí. Bueno, muchísimas gracias por este compartir y reflexionar. Este, seguramente quedamos muy motivados a continuar pensando lo valioso, a ir repensándonos también nosotros y continuar con nuestra formación profesional. Este, Gabriel, no sé si vos querías hacer alguna pregunta para concluir. Quería hacer una última pregunta, José Luis. ¿Sí, qué, estima, a ver, ¿Qué impacto considera que puede llegar a tener en la regulación contable, tanto internacional o nacional, toda esta situación? ¿Cree que puede haber un impacto por ese lado? Sí, sí, sí. Sí, va a haber. Y de hecho, las dos mayores organizaciones eh, emisoras de normas a nivel mundial, eh, y me refiero al IASBI, que emite las IFRS o las Normas Internacionales de Contabilidad, y la IFAC, la Federación Internacional de Contadores, que emite las normas de auditoría y las normas de contabilidad del sector público, además de las de ética y las de educación, están trabajando en conjunto para fortalecer el cuerpo normativo eh, e intentar que el cuerpo de normas oficiales que regulan la profesión eh, abarquen estos conceptos de los que estamos mencionando que abarquen las perspectivas sociales y ambientales, abarquen otro modo de medir el impacto de la empresa en el medio, que abarquen otro modo de medir y de proyectar los flujos de fondos. Eh, muchos, eh, la mayoría de los eh, gobiernos a nivel mundial han inyectado fondos de algún modo eh, a través de préstamos blando, a través de subsidios a las, a las empresas. A ver. También es un modo de intentar sostener el empleo y de devolver a las empresas mucho o algo del dinero que habrán aportado a lo largo de los años. Y, y esto eh, genera el revisar la normatividad contable para asegurar que las normas eh, incluyan eh, estos conceptos y modificar las que haya que modificar. Pero en eso están trabajando en conjunto estas dos organizaciones, Gabriel, para intentar fortalecer y hacer más robustas las normas. Y nuestra profesión en Argentina... Eh, toma eh, esencialmente esas ideas y las vuelca en nuestro propio cuerpo de normas locales. ¿no? Bueno, entonces, ahora sí, agradecerle muchísimo, esperar poder tener otra, otro momento, otra actividad similar en la cual podamos seguir reflexionando sobre las exigencias y sobre el futuro de la profesión y de la ciencia contable. Muchísimas gracias. Bueno, Magali, Gabriel, muy agradecido por la, por la convocatoria, el mayor de los éxitos. Lo saben, estoy y estaré siempre disponible para lo que, lo que requieran, así que agradecido por la convocatoria. ¿eh?